Muy buenas gente, como están? Continuamos aquí con 20% de la tierra, justo donde nos quedamos. Bueno, en realidad me tuve que pasar varios peleas y todo eso. Y... Pero bueno, no voy a mostrar todo, así que bueno. Pues... Bueno, ahí continuamos con esto. Mierda, se me cobran mi corre, corre, salta. Bien, fuego, dale. Oh, sí. No, no, no, qué malo soy en esto. A ver. Bien, ahí fallan estos, hijos de puta. Velocidad. No, no le di. Vean tomen. Bien. Muy bien, 18 minutos. Creo que jueves más. Tell me. Viendo acá avanza la trama. Whose drones are those? We were making haste toward the area known as 51. Lord Enoch leads our campaign there to smite the off-world infestation. Okay. Enoch is taking over Area 51? He seeks only to emancipate it. Lord Enoch will use the technology therein to power a weapon of worldwide deliverance. To stop the Forever Knights is to deprive the Earth of its last, best hope. Enoch doesn't offer hope to anyone but himself. We should find him before he makes a bad situation even worse. Mira que sigue to. Area 51. This is where the government used to do all its covert alien research. This place has sure changed over the last 40 years. From the looks of things, I think the Forever Knights beat us here. We can't let Vilgax or Enoch get at those alien weapons. If it's alien weaponry they're looking for, Be happy to light the way. Bien, como será el caso al juego, a ver. ¿Traumo en fuego? o oh. nada ah, cuatro brazos. Bien. Buen Gives. Ojalá que no falle cuando acabe con los enemigos, ¿no? Uh, oh, bueno. un caballero eterno con un escudo y... Va. Ten mucho cuidado. Uh, oh, demonios. No, no, no. Tento. No, no, no. Cuidado. Vamos, ah, no, vamos. No. Oh, man. Bien. Me rompo las cosas para que me dé más Demonios, quiero usar otra cosa más, pero bueno. Y me destrozó. Juego, robo controlado. Bien. Vamos aquí cero el muy Bien. Bien, la llega más. No, no lo di. vamos tomen ahí hubo eso? bien bien tengo energía oh me bloqueó un camión camión de ejército, bien O oh, llega más solo dos. Wow, salió dos volando. Me un grandote y con ese. Con esa arma eléctrica me hace demasiado daño. Uh, me quité la mitad de mi vida. No. no, no. Bien. Bien, pegarle. No, no, no, no. Bien. Me maté. No, no, parece que. siento fuego. Ahí está, fuego. Que todo y explote todo. No explote todos los químicos. Veo un robot con espada láser. Y se ha reventado. Bien, a he sacado. Ya voy arriba, base. Eh, por acá falta Si sí, cada paso que voy aparece nuevo enemigo este muy repetitivo, ¿no? Vamos. Okay, okay. bien tengo un nuevo combo así me sale ¿sí? bueno no lo puedo hacer ¿sí? vamos para arriba no para acá pasa que no puedo hacer. dos allá, se sí, allá la vez saltada ahí está oh, bueno otro enemigo más. Bien, con el colazo lo mato Bien, va para arriba. Ahí junto a todo esto, están bonitas. Uh, otro más en el puente. Y está uno grandote. Perfecto. Velocidad. Dale, dale y le mato a todos. Bien. Bien. Otra vez. Bien, ahí está. bien la batalla un robot blanco esta vez bien ¿Es Se la bien, está ahí wow dispara mucho a la vez y eso me puede dañar pues ¿Y por aquí? No no, no, no, no cuidado. No, no, no, no, estoy diciendo? Mira, así, toma. no, no, no, no, Oh no, otro más Hay oh, otro también digo. Sí, bueno lo hacía No, no, no Qué no. No, no, no, no. Me dio demonios. Y el lado para arriba. Creo que será para este lado. No, va para allá. Si, sí, allá. Wow. Parece la, gu la guaya subterránea de ellos, parece. Sí. Y acá tengo más vida. Uy, hay alguien encerrado. ¿eh? Oh, yeah. Son ¿Es personajes, eso. Oh, yeah. ¿Qué? Oh, okay, más, creo que se dan tres rondas. ¿no? justo se me acaba la energía mía. bien, ahora oh, azul con escudos, otro brazo bien si esto, estos enemigos estaban siendo alienígenas o creo que hay, hay algo ahí hay algunos flascos para hacer alienígenas Que hay okay, otra vez, los juego, necesito juego. Y nada, sí. Pero que le apague todo. A ¿no? este también. A ver, ¿se lo puedo empujar? No, parece que no lo puedo empujar, así que necesito cuatro horas. no ese no es demonio para que hago esto eh ahí está y ahora voy para allá y que... Ya no me estaba quemando a ah, ver, bueno, este no acá no me pasa nada me desentan entonces juego, por ahí? y le pega a este ahí está no, no, no creo que tarde mucho salte rápido salta wow casi y no, que pasa es que voy abajo ahí está y estoy abajo oh, a ver ¡Más! enemigos yeah! ¡Oh! Sí, no, no, no. más yeah! Que... ¡Oh, que se conforme que ¿sí? eh... se arriba, no sea para abajo, ah, ahí no ok estando presionado parece un botón a ver esto hay que ser el 8 velocidad no, sí, no. Me di cuenta que a ver si puedo hacer haciendo la roca. Si, sí, ahí está. A ver saltar. Bien. O de acá. Espera abajo. Ey, eh, no puedo subir. No, por aquí. <risa> ah, tengo que esperar que voy a subir. No, anda no. Siempre me equivoco los botones, acá, ay, pero una buena hora acá, bien, ahora arriba, cuidado, acá, bien, ahora sí, bien, acá otro batallón más, tengo que cuidado que no bueno, te rompes, tengo cuidado que no rompes porque esto me puede servir más tarde. Bueno, tengo otro combo más. No, verdad ten cuidado. No, no, corre. No, no, no, no. Que a todo de vuelta. Bien. Gracias. Toma. Bien, bien, bien. Ok, máxima potencia. Ahora sí no tengo problema en el con ustedes. Bien. Oh, men. Creo que. Si sí estás oyendo y probablemente tenemos un jefe final, ¿no? Bien, se me acabó la cosa azul. Tengo que aguantar ¿no, eh? hasta que suba al último piso, para que se llame a hacer eso. No sé si lo que ver lo que un robot gigante, lo que está atrás. De 200. De 12 años que ya no juego más joven jugué en PlayStation 2 una vez nomás Y recuerdo que lo he pasar solo hasta el eh, personaje de Candleball que estaba un nivel en el bosque algo así hasta ahí no más he eh, podido llegar Así que para mí fue un logro que lograra volver a jugar este juego Hace algunos sitio nostalgia este juego así que bueno Si sí, antes yo quedaba bien 10 casi todo lo días Ahora no, no, no mucho, pero bueno. Y menos los nuevos que están en tu nuevo, ese ya no mido para nada. No sabrán lo, lo que es, ¿no? El nuevo, los feliz que acaban de hacer. te estaba hablando, me estás perdiendo vida, bien. No, no, no. Me queda pocos. Sí. Salté igual medio, no me he cuidado. Bien transformate. Transformate, no, no, no. Me va a estar concha. No, hay que hacer de vuelta esto. Ok, yo sí, os estoy dando con todo mis enemigos, con todo, con todo. Llenando todo cada vez. Presionando todos todo los botones de la vez, lo que pueda <risa> Bien, sí, ahora me da bien, que antes. Bien, listo. Eh, no creo que se llama este. Eh, no tiene audio parece. bien, tiene una ultra mega espada y esa espada tira onda expansiva, eso me puede dañar, Qué no, no, no, no. bien bien pegado hola bien salta, es Transformate. Bueno, ahí está. Inclusive, sí, pa' wow, igual, me hicieron espacio. Diablo es que... Que absorben mucha energía y me ¿eh? da de justo. Ah, ya no tenéis cuidado, ¿eh? Bien, ahí está. no no no no no no no no no no no no no no no no servir más tarde. No, no está recargando, uh, demonios. No. Cor eso me quitó mucho. Ese pequeño disparo me quitó mucha vida Demonios, no, soy disparo más, no, no, no, no, no, no, no, demonios. Corre, corre. No, no, no, no, no. puta, se murió. Sí, okay, he avanzado mucho. ahí Ya le queda el tercio de la vida. Ahora sí. Pues ya está recargado o voy saltando lejos. Bueno, oh, todavía no aprendo, todavía pero Aún oh, no aprendo, pero Corre, corre. Bah, me alcanzo. alcanzó. Ah, vamos, Bien, bien, bien, no le queda nada. Toma, sentí calor. Bien. Acabado. Bien, 18 minutos en la pelea, pero me llevó casi media hora en terminar todo. You fool. La cinemática. I seek to forestall the coming cataclysm. Your meddling has now placed our entire species in danger. Cataclysm? What are you talking about? If there's a danger to Earth, surely we can help. Ninguno de ustedes tiene la fuerza de voluntad para hacer lo que debe ser hecho para salvar la humanidad. Pero ahora que tengo los Crystals Omnitrix, a usar los arma de Alien. ¡Fierce Universo! Enoch solo! ¡Spere su destino! Estaba cansado y se fue en el robot en vez de atacarlo. The Omnitrix doesn't just store DNA. It holds incredible amounts of latent energy. Uh, I hate to interrupt the science convention here, but Enoch's getting away. Hmm, in order to weaponize the crystals, first he'd need to find a place to generate absolutely massive amounts of electrical current. Some place like... Some place like the Hoover Dam? Why can't you just go on a game show like all the other know-it-alls? Has it come to this? The bad guys have run out of cool places to attack, so they just... ...pick a giant concrete slab out in the middle of nowhere? Well, looks like he's not here. I guess the trivia princess loses again. No, he's here. He has to be here. Thanks for playing our show. We have some lovely parting gifts for you. But well, ven Kevin has reloj recargado. Y aparece el huevo gigante de vuelta. Tiene esa cosa del pecho, no sé qué siento, que me ha daño después. Demonios, está en fuego. Bien, bien, cuando su mano toque el piso él tengo que pegar. Ok, tengo que esperar a que su mano golpee el piso y ya le pego. Tengo que correr, avanzar, correr muy rápido que no me toque, ¿no? Ahí rápido, rápido, ya le pego. Ok, bien, creo que hay que hacer veces. ¿eh? Oh de más. La vista me falla, pero viste. Es muy chico, no, está muy chico donde yo controlo a fuego, no, así que no lo veo muy bien. ¿no? Bien, jamás he tocado país. Uy, Vende está ahí, casi no se ve, ¿viste? No, ah, pero eh, entiendo el que es este pase porque se ve el robot, que es muy gigante, ¿no? Sí, no, está bien. Bien, parece que hice algo. Ah, ok, su mano apoyó en estos cables de electricidad, que están rotos y casualmente hay un botón que pusieron casualmente para... para esto qué okay, se está riendo de mí? no, no, no, bajo. Uy. no, no, no no, le he cansado uuh, está re enojado y la con estos láser que está en el techo el... El amigo. Mira, hizo mucho daño macho. ¿no? Bueno, así tenemos ¿no? Ok, me daña más cuando él golpea abajo el puente. Che, la vuelo igual no hace nada. <ríe> Está el camper bloqueando el camino. ¿no? <ríe> Hizo, hice casi veces lo mismo nomás, y todavía no le he quitado un poco de vida, así que bueno. Y ahora sí. Ahora lo mismo. y le quita un poco de vida. Cuatro brazos. Salto del Ay si la roca le puedo... No, no doy no, no. Así que el hombre solo tiene grande y yo lo tiene chico el brazo sí. No, le doy, no como el antes yo le da del centro y dañaba, pero parece que como hay muy flaco, mudo. no le doy No se sé, puede, parece pues. Ok Ok, vuelvo allá Vamos, vamos no, que okay, con cuatro brazos no me sirvió para nada. Sé que estoy usando el que se me lo bien. Demonio. Ah, bueno, es el conveniente. Oh, sí, ya, sí, la definitiva No, costó no, ahí está Bien Ah, no, no me di cuenta, Dios mío Bien, otra vez Oh, sí Bueno Bien No me equivoqué. El triángulo. Cuadrado. Y ahora el triángulo de vuelta. No se me olvide. El círculo bien. Cuadrado. Bien. Ahora sí. 13 minutos. Well, there's one more bad guy who's all washed up. Get it, Grandpa? He's all washed up. We should have gotten more information from him. Oh, salió otra bigger behind this. Hey, look. Hmm. Isn't that another piece of the oh, Matrix? Why, yes, it is. Whoa. Let's see who I got now. Great! The rolling wonder? Bien, tenemos un misterio resolver. ¡Vamos! ¡Oh, no! Bien, ahora tenemos acá un molde bloqueado. podemos mejor con él, una bueno, necesidad para el próximo video Pues este es vamos acá de acá. Si te ha gustado, bueno. Eh, dale un me gusta si quieres compartirlos y suscribirte si quieres más gameplays como este. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Chao.